Para comenzar abrimos la carpeta de nuestro proyecto en Visual Studio Code. En la raíz de nuestro proyecto creamos los primeros tres archivos básicos, el archivo index.html, nuestro archivo de estilos.css y nuestro archivo de javascriptapp.js. en nuestro html utilizamos el atajo con el signo de exclamación más enter o tab para crear la estructura básica luego lo que vamos a hacer es poner unos comentarios para ordenar mejor nuestro código en este caso styles para hacer referencia a nuestro archivo de estilo CSS y bootstrap porque vamos a utilizar bootstrap en nuestro proyecto y tenemos que también hacer el, el link a nuestro archivo de estilos de bootstrap cambiamos el título a modo de ensayo prueba le ponemos mi primera web luego en el body agregamos una etiqueta h1 donde vamos a poner exactamente el mismo título hacemos el link correspondiente a nuestro archivo de estilos css styles.css y hacemos el link a nuestro archivo javascript con la etiqueta script previamente al inicio de este proyecto descargué los archivos de bootstrap desde la web oficial ahora lo que hacemos es crear una carpeta en la raíz de nuestro proyecto que se llame bootstrap para ordenar mejor nuestros archivos y vamos a colocar en ella nuestro nuestra carpeta css y js donde vamos a copiar y pegar desde los archivos de bootstrap dos archivos el .min.css y el .min.css.map en la carpeta CSS y en la carpeta JavaScript copiamos los archivos .bundle.min.js y .bundle.min.js.map vamos a crear dos links el links eh, en JavaScript a nuestro archivo .bundle.js y el link de estilos a nuestro archivo para poder ver el resultado de nuestra web vamos a utilizar una extensión llamada live server instalamos vamos al archivo html botón derecho abrimos en live server con la opción que dice open with live server de esa forma podemos de forma inmediata visualizar nuestra web, nuestros primeros resultados. Para probar que Bootstrap funcione, utilizamos una utilidad, una clase de bootstrap para centrar el texto llamada Text Center. Y como vemos, funciona el texto, se centra. Ahora utilizamos Text eh, Primary para darle un color azul. Y efectivamente, nuestro título es de color azul. En nuestro archivo de estilos, personalmente me gusta crear una clase para alinear vertical y horizontalmente. En este caso le voy a poner de nombre Center Class para que sea un nombre bien descriptivo, fácil de, de recordar. Bien corregido los comentarios agregamos un display flex, un ally-items-center un flex-direction-column direction column, y justify-content-center de esta forma queda todo el contenido centrado si utilizamos esta clase para visualizar mejor los comentarios me gusta utilizar una extensión llamada better comments de manera que nos permite ponerle colores un color rojo, un color verde resaltado un color azul de esta forma podemos destacar ciertas partes de nuestro código que queremos comentar a continuación vamos a crear un grid con bootstrap una de las opciones que más me gustan en bootstrap es usar su grid creamos un primer div que va a tener nuestra clase container container xl dentro tenemos que hacer un nuevo div si simplemente escribimos punto y el nombre de la clase nos crea el div con la clase correspondiente en este, en este caso row para generar columnas y luego vamos a hacer cuatro columnas, por tanto escribimos col md3 por cuatro veces para crear cuatro divs. 3 es la porción de pantalla que va a utilizar. Bootstrap lo divide en 12 porciones, por tanto, si hacemos cuatro div dividido en 3 cada uno, todos van a utilizar una forma eh, proporcional y igualitaria del espacio. Tenemos cuatro columnas perfectamente distribuidas y lo que vamos a hacer ahora es agregarles la clase de text center a cada uno de los divs para centrar su contenido. Sosteniendo presionada la tecla tab podemos generar varios cursores al mismo tiempo para escribir de manera más eh, eficiente. Agregamos un margin top, es decir, MT, arriba para separarlo del contenido del título. Agregamos... Diferentes colores, simplemente a modo de, de prueba y de muestra El Dungeon va a ser un color rojo, el Success va a ser un verde, el Primary es un azul y el Dark va a ser un negro A todos le agregamos un Font Weight Bold, es decir un texto en negrita y un font size de 3. Esto es para organizar mejor el código. Le coloco un comentario al final de cada div con la clase que contiene ese div, es decir, donde finaliza el div que contiene la clase container xl, donde finaliza el div que contiene la clase row y demás. Esto es a modo de organización del código. a continuación vamos a agregar un nuevo div con un nuevo container para colocar dentro de él una imagen en la etiqueta img tenemos src de source o fuente donde colocamos el link a la imagen que yo copié previamente del navegador y en alt colocamos un, tex un texto alternativo siempre es recomendable ponerlo ya que si por alguna razón la imagen no se carga correctamente el texto alternativo nos va a decir qué es lo que debería verse ahí Como podemos apreciar el diseño, aunque muy básico, es totalmente responsive a los diferentes tamaños de pantalla. No nos gusta cómo nos quedó el fondo negro donde dice esta es mi web, por tanto vamos a cambiar y poner el fondo de color oscuro en todo el cuerpo. De esa forma queda mucho mejor cubriendo toda la extensión. Vamos a cambiarle el width a la imagen para que se adapte mejor a nuestro diseño y agregamos nuestra clase llamada center class para centrar el contenido y un margin top de 5 un mt-5 y con esto damos por finalizado este primer acercamiento a una web básica que luego mejoraremos con javascript y con más estilos